Buenas tardes a todas las personas que se están conectando, hola Nubia, Alba, buenas tardes, me confirman si me escuchan bien, si me ven bien, de qué parte nos estamos conectando, buenas tardes Olivia, buenas tardes Paola, cómo están, Cuénteme, son pacientes de la fundación Neumológica? Qué bueno. Muy buenas tardes, Marta, Sammy. Bienvenidos. Vamos a dar la espera de unos minuticos para comenzar entonces eh, nuestra charla. Qué bueno, de Tunja. ¿De qué otras partes de Colombia? Conectan de Barranquilla, muy bien. ¿Cómo está, señora María Teresa? ¿Cómo le va? Yo las estoy leyendo. Desde Bogotá hoy está lloviendo, está diluviando hoy, está haciendo mucho frío. Bienvenidos todas las personas que se están conectando. Esperemos unos dos minutos para ver si más personas se conectan. Y le damos inicio, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo está, señora Milena? Guillito. Buenas tardes, señora Adrián. Señora Ana, ¿cómo estás? Saludos su paquetada. Debe estar haciendo frío también por allá. Entonces, ya me confirmaron que me escuchan, me ven bien. Voy a verificar algo por acá. Señora Luz Ángela, muy buenas tardes. Soy paciente desde Barranquilla, nos dice la señora Rocío. Qué bueno. Qué chévere que tenemos varios pacientitos de la fundación. ¿Qué dice? Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Zaneya Naomi Mendoza Quintana. Soy química farmacéutica en la Fundación Neumológica y quisiera que sepan un poco de qué se trata, eh, a qué nos dedicamos acá en la Fundación para personas que no, que no nos conocen. Listo. Nuestra Fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a la atención médica integral de pacientes con enfermedades respiratorias y a la promoción de salud. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que debes saber para el buen uso de tus medicamentos, recomendaciones que van desde la administración, desde el almacenamiento y qué tener en cuenta al momento de que nos prescriban un medicamento para así poder este, hacerle seguimiento a esta fórmula ¿vale? Eh, les recomiendo que en el link encontrarán un, una, una encuesta en la breve descripción de este video para que por favor lo vayan diligenciando si son tan amables y recordarles que esta charla es, es netamente de carácter divulgativo no debe ser tomada como sustitución de una prescripción, diagnóstico o tratamiento médico. ¿Listo? Recuerde que debemos continuar con la fórmula prescrita por el médico y en caso de tener dudas frente a síntomas, tratamiento farmacológico, debe contactarse con su EPS y solicitar la cita médica. ¿Listo? Entonces, buenas tardes señora Carolina, le damos inicio entonces a la charla. Melissa, si me colaboras con la presentación? Listo, entonces, ¿qué a saber a la hora a ver, para el correcto manejo de mis medicamentos? Para nadie es un secreto que nosotros de, de, como pacientes, la mayoría de nosotros somos pacientes polimedicados, o que tenemos una polifarmacia, ¿qué significa esto? Que puede ser que tengamos varias patologías y por lo tanto eh, diferentes eh, especialistas nos puedan prescribir medicamentos para cualquier índole. Importante destacar que la industria farmacéutica ha realizado, eh, digamos que, marcaciones de ciertos medicamentos por colores, principalmente los que son las cápsulas, como lo ven en la en la diapositiva, en donde podemos diferenciar eh, por colores la dosificación del medicamento. Eh, es importante que los pacientes que tengan polifarmacia, polimedicación, conozcamos absolutamente todo acerca de nuestro medicamento. Siguiente. ¿Cuáles son los estados de conocimiento acerca de, me, de mis medicamentos? Entonces, acerca de mis medicamentos yo debo conocer todo acerca de la prescripción en el momento de la dispensación, ¿qué debo tener en cuenta para retirar mis medicamentos en una droguería por, eh, dispensado por la EPS? Y el almacenamiento correcto de los mismos dentro de, dentro de mi hogar, ¿qué hago si me voy de viaje? También tenemos que tener conocimiento acerca de la administración de los medicamentos y por, por lo último, el desecho correcto de los mismos. Bueno, siguiente. Según el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 3100 del 2019, nos da los parámetros para nosotros tener en cuenta acerca de una correcta prescripción de nuestras fórmulas médicas. Esto que ven en la pantalla es un ejemplo de una formulación dentro de nuestra institución, Entonces, si se fijan está ubicado con el membrete de la institución, la información de la dirección... Donde, se pueden, donde podemos adquirir, eh, pues, eh, tomar las citas médicas, la información del paciente, nombre, dirección, empresa, sexo, la, la, la cédula, el teléfono, la fecha y la edad. ¿Listo? Pero dentro de esta fórmula, nos van a prescribir todos los medicamentos que se, ha, que se han administrado para mi patología, dentro de los cuales cómo se puede dividir Primero, en el nombre del medicamento. Si se fijan, el ejemplo es la beclometasona. El nombre del medicamento siempre debe estar prescrito en nombre genérico. También es conocido como nombre en denominación común internacional. Este nombre es el nombre del principio activo o de la molécula que ejerce el efecto terapéutico dentro de nuestro organismo. Como segundo punto debe estar eh, especificada la concentración del medicamento. La concentración del medicamento es con la forma en la cual la industria farmacéutica presenta ese medicamento a la hora de la comercialización. En este caso la reclometasona son 250 microgramos por dosis. Luego viene la forma farmacéutica. ¿Qué es la forma farmacéutica? Es la presentación del medicamento comercial pero que puede, eh, que puede diferenciarse o ejercer un, una, un efecto diferente dependiendo de mi forma farmacéutica, ya que este me va a cambiar como la biodisponibilidad en el organismo, o sea, cuánto tiempo se va a disgregar la, el medicamento dentro de, mi, dentro de mi organismo para ver y ejercer un efecto terapéutico. Entonces dentro de las formas farmacéuticas se conocen como por ejemplo una tableta, un comprimido, una suspensión para inhalación, un jarabe, una, una suspensión normal, listo. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta a la hora de que nos entreguen la prescripción a nuestro médico, verificar que tengamos la misma forma farmacéutica que hemos venido administrando. ¿Por, ¿Por qué? Porque esto puede modificar, no el efecto terapéutico, porque digamos que el efecto terapéutico va a ser el mismo, debido a que es el mismo principio activo, pero sí la disponibilidad, o sea, ¿en cuánto tiempo puede ejercer el efecto terapéutico dentro del mi organismo? Luego, como cuarto punto, viene la vía de administración. Entonces, la vía de administración puede ser vía de administración oral, vía de administración intravenosa, y también esto me puede afectar la biodisponibilidad del medicamento dentro de mi formulación. Por lo tanto, si yo vengo con un tratamiento oral, la vía de administración en mi siguiente fórmula debe también aparecer vía de administración oral. En este caso dice vía de administración oral. ¿Listo? En quinto punto, la dosis de administración a diferencia de la concentración de medicamentos, la dosis de administración siempre es individualizada por pacientes. Bueno, entonces quiere decir que eh, va a depender de características fisiológicas del paciente. Si, por ejemplo, toca ajustar la dosis y tengo una, un, un problema hepático, un problema renal, ¿sí? Entonces se ve ajustada la dosis. De, la, de, de mi medicamento ¿cuál es la diferencia entre la concentración y la dosis? por eso se los coloco en, en resaltador o en negrita es que la concentración como bien les explicado es cómo viene presentado el medicamento a nivel comercial y la dosificación va a depender de mis va a depender de mis características fisiológicas si necesito algún ajuste de dosis muchas veces no necesito un ajuste de dosis ¿listo? pero puede ser que sí también esto va a depender de la edad del paciente. Pacientes pediátricos muchas veces también ajustan la dosis de administración. La frecuencia de administración, ¿cuántas veces yo me debo administrar el medicamento en 24 horas? Entonces puede ser una sola vez, 24 horas, 12 horas, que son dos veces al día, 8 horas, que son tres veces al día, y esto va a depender de la prescripción del médico. Periodo de duración de tratamiento, esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta cuánto me va a durar a mí la formulación prescrita por el, por el médico tratante para yo bien hacer el, como el retiro, la dispensación por parte de, de la droguería o la, por parte de nuestra EPS. Como punto 8, cantidad de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento. Siempre tiene que ser la cantidad necesaria para el tratamiento completo. Bueno, importante también que en nuestras fórmulas médicas nosotros revisemos la cantidad farmacéutica para nosotros verificar que completo el tratamiento que me prescribieron. Indicaciones a juicio del, del médico prescriptor, básicamente es que en este caso es el 9%, en donde se encuentra, recuerde lavar la boca después de las aplicaciones. Entonces puede ser que eh, son recomendaciones posteriores a la administración del medicamento o sencillamente cómo debo administrar un medicamento dependiendo del de tipo de paciente. Si son pacientes pediátricos, si eso recomiendo tomar con un jugo, un jugo que no sea ácido, si recomiendo que se administre con la leche materna, etc. Y por último la vigencia de la prescripción. En este caso, la fórmula del tratamiento entonces también es por tres meses. Bueno, esos son los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de recibir nuestra prescripción. Siguiente. Esto es un ejemplo que les traigo, pues de la famosa aspirina. Digamos que nosotros como pacientes muchas veces aprendemos o se nos hace más fácil. Eh, llamar el medicamento por su nombre comercial entonces aquí se nos coloco la aspirina es un nombre comercial pero es importante que ustedes como pacientes, la mayoría son pacientes crónicos que ya tienen un tratamiento definido, nos aprendamos también el principio activo que como anteriormente lo dije era, es, el, es el, la molécula que me ejerce la acción terapéutica dentro del organismo ¿Por qué? porque puede ser que en la industria farmacéutica el día de mañana saque una aspirina y se llame aspirina XR y resulta ser que se tiene una acción totalmente diferente a esta aspirina que, que yo estoy mostrando en este momento. Entonces por eso es muy importante nosotros pues sabernos el principio activo. Sé que muchos componentes pues químicos a veces son difíciles hasta de pronunciar, pero este, ya más adelante les voy a dar como una táctica de cómo nosotros podemos hacer, eh, si, si nos resulta un poco complejo, en tener anotado en nuestro, en nuestro cártex de medicación para aprendernos pues estos nombres. Si ven la caja también aparece la concentración, que son 500 miligramos, la forma farmacéutica que es muy importante, vuelvo y le repito, que sea la, la misma que el médico me está prescribiendo. Esto va a depender y va a cambiar la disponibilidad en el organismo. Entonces, en este caso, la forma farmacéutica de este medicamento es comprimido. ¿Listo? Siguiente. Dentro de la prescripción que también tenemos que tener en cuenta, o preguntarle al médico al momento de la consulta. Entonces, el tiempo de duración de mi tratamiento, si este medicamento yo me lo puedo tomar en ayunas o no o me lo tengo que tomar en la mañana, o me lo puedo tomar en la noche. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos que se ven modificados dependiendo eh, las interacciones que pueda tener con los alimentos. Entonces, esto es muy importante nosotros preguntarlos también al médico. ¿Y con qué me debo tomar el medicamento? A veces hay pacientes que se administran el medicamento con el líquido que tengan a la mano. Entonces... Yo estoy desayunando y lo primero que tengo en la mano es mi pinto. Y se toman mi medicamento, pero resulta ser que la cafeína puede afectar la, algunas, algunos no todos medicamentos, la, el efecto terapéutico dentro de nuestro organismo. Entonces, toda esta, esta información nos la puede dar nuestro médico prescriptor. También nosotros tenemos que tener en cuenta qué interacciones o consultar qué interacciones tenemos dentro de nuestro medicamento. Como bien ya lo hablamos en, la primera, en el primer slide, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes polimedicados o que tienen una polifarmacia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a nuestro médico prescriptor si dentro de, todo esta, dentro de toda esta cantidad de medicamentos que nosotros tenemos para la administración existe alguna interacción. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de ellos mismos pueda favorecer el efecto terapéutico de un medicamento o, por el contrario, inhabilitar el efecto terapéutico de, de otro medicamento. Entonces, lo que se va a ver afectado al final es mi estado de salud. Entonces, no voy a tener una respuesta óptima a nivel clínico con respecto al tratamiento. Entonces, yo puedo llegar como paciente y decirle al médico es que yo me estoy tomando todos los medicamentos bien, yo me estoy... Eh, administrando los medicamentos en la mañana pues todos al tiempo y resulta ser que cuando comenzamos a investigar eh, efectivamente existen interacciones medicamentosas y por lo tanto no se ve eh, como reflejado en la mejoría de, de la salud del paciente ¿listo? entonces también es importante que, que se lo consultemos al médico prescriptor siguiente por favor Listo, entonces el siguiente punto es la dispensación, entonces es muy importante que al momento que ustedes se dirijan a la droguería, a la farmacia, tener eh, que la dispensación del medicamento sea lo formulado versus lo dispensado, entonces básicamente eh, verificar que sea la misma, la misma forma farmacéutica, Recuerde que hay tabletas, que son tabletas y se llaman tabletas, pero tienen un apellido que se llama Masticables. Entonces tienen otra composición totalmente diferente. ¿Listo? Entonces tenemos que estar muy pendientes al momento de la dispensación que me están entregando en la farmacia. También, por ejemplo, hay formas farmacéuticas, solución, solución y el otro dice in, eh, inyectable, por ejemplo y me entregan dos formas farmacéuticas completamente diferentes, pero es el mismo nombre. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta, así como también la concentración del medicamento, que ya hablamos que es, y, este, y bueno, la, digamos que también recibir un medicamento en óptimas condiciones, ¿sí? exigir que, por ejemplo, la presentación de la caja externa del medicamento no se encuentre deteriorada, no se encuentre averiada que el medicamento no se encuentre vencido o que no vaya a cumplir el tiempo de tratamiento porque el vencimiento que me están dando es muy corto, ¿listo? La cantidad del medicamento también es importante verificarla. Y otro punto importante es verificar el interior de la caja del medicamento y ya les muestro por qué. Y el registro en vivo. que es el registro en vivo? En Colombia, el registro de los medicamentos o todos los medicamentos tienen un, un seguimiento por un ente de control, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que se conoce como el virus. Este instituto da las autorizaciones y el aval para que ese medicamento salga al mercado. Pero lamentándolo mucho, en nuestro país tenemos lo que se conocen como los falsificados terapéuticos, que lamentándolo mucho, vuelvo y repito, son personas inescrupulosas que modifican el medicamento o le pueden colocar otra cosa que no es el principio activo y me pueden más bien hacer un daño. Entonces yo tengo que revisar que mi caja, tanto mi caja como mi medicamento eh, interno vengan con registro en VIMA y hay medicamentos que disponen como un sello de seguridad que nosotros no podemos ver al Es algo como tan, tan específico de ese medicamento que a veces en la falsificación no se ve. Entonces tenemos que estar muy atentos del el medicamento que estamos recibiendo. Siguiente, por favor. Listo, les traigo un ejemplo de cómo nosotros debemos leer la fecha de vencimiento. Esto que ven acá, la L, es el número de lote, FF es fecha de fabricación y FB es fecha de vencimiento. ¿Listo? Siempre cuando nosotros vayamos a verificar nuestro medicamento, nos vamos a dirigir en FB. En este caso es 01 del 2023. Los primeros dos dígitos son los referentes al mes y los, segundo, y los otros cuatro dígitos son los referentes al, al año. ¿Listo? Entonces, cómo yo lo voy a leer, voy a leer siempre el mes y le voy a dar el último día de ese mes. Enero tiene 31 días, entonces 31 de enero de 2023 es la fecha de vencimiento de este medicamento. El otro ejemplo dice, pueden estar digamos que en un orden diferente al, al presentado anterior y dice septiembre 22, en este caso el 22 significa los últimos dos dígitos del año al cual le hago referencia. Entonces es 2022, septiembre, y como septiembre tiene 30 días, entonces 30 de septiembre del 2022. Hay medicamentos que no tienen siglo, que tienen son unos dibujitos. Entonces el que está arriba, que parece como una casita, es fecha de fabricación. O entonces sea, la fecha de fabricación de este medicamento es 07 del 2019. Y el que está abajo, que es como un relojito de arena, es la fecha de vencimiento. O se nuevamente, el mes son los el 06 y el siguiente es la, el año. Entonces, como junio tiene 30 días, se vence el 30 de junio del 2024. ¿Listo? Importantísimo. Al momento, la fecha de vencimiento es un, es un indicativo del estado de nuestro medicamento. Entonces, nunca nos debemos eh, administrar un medicamento que está fuera de la fecha de vencimiento. ¿Listo? Siguiente. ¿Por qué les mencionaba antes que la dispensación es importante tener en cuenta tanto el empaque primario como el empaque secundario, la cajita y mi medicamento? Porque resulta ser que la industria farmacéutica a veces tiene un distintivo para todos sus medicamentos. En este caso les estoy mostrando el laboratorio GenFar. ¿Listo? Este, medicamento, este laboratorio tiene unas, unos colores distintivos que es rojo, con letras blancas, el nombre del principio activo, miren que no viene con un nombre comercial, sino es un nombre de un principio activo, en color negro, la concentración en un color rojo y tiene un fondo blanco, ¿listo? Pero, al momento de la dispensación de este medicamento, que pues no sabemos en realidad cuáles fueron las causas, eh, nos damos cuenta que al interior está otro medicamento con otro principio activo y otra concentración completamente diferente. Ajá. El albendazol es un antiparasitario y el tramadol es un analgésico opioide. ¿Listo? Son dos cosas totalmente diferentes y lamentándolo mucho, este medicamento fue dispensado para el tratamiento de unos niños, a los cuales, no sé si escucharon la noticia, eh, eh, un, el, el cuidador administró estos medicamentos, pues no se fijó que tenían dos nombres completamente diferentes y, por lo tanto, le hizo daño a los niños, ocasionándole la muerte. Entonces, por eso es muy importante nosotros también leer la información que se encuentra dentro de nuestro empaque. Listo. Siguiente. Como se, como siguiente punto tenemos el almacenamiento. Entonces nosotros a veces siempre vemos películas que eh, nos muestran que tienen todas las tabletas dentro, de un, dentro del banco, ¿listo? O por facilidad, porque pues muchas veces, o las mamitas, o los cuidadores, el espacio en donde más eh, permanecen, puede llamarlo, puede ser la cocina por estar atendiendo, el almuerzo, el desayuno, las meriendas, eh, se nos hace fácil guardar los medicamentos allí porque me voy a acordar. pero Resulta ser que en estos, en estos ambientes, cuando eh, hay, existen cambios de temperaturas muy bruscos, ¿viste? Entonces, pueden, el baño puede estar aquí en Bogotá, entramos al baño, está frío, me voy a bañar con agua caliente, sube la temperatura, genera una humedad y yo creo que eh, están, están almacenados correctamente mis medicamentos allí, al igual que la cocina, el tener la estufa prendida. ¿Esto que me puede generar a mí? Un deterioro de la, de la forma física del medicamento. Sobre todo aquellos que son como las tabletas, las grajeas, ¿listo? Entonces, lo que tenemos, eh, ellos pueden absorber esa humedad, eso tiene una palabra que se llama freabrididad, y este, contaminarse y generar siempre donde hay agua, pueden favorecer el crecimiento bacteriano, microbiológico. Entonces, por lo tanto, puede empezar a dañar la, la parte física de mi medicamento o contaminarlo y yo sin saberlo administrarlo. Entonces, estos son dos sitios donde yo nunca debo guardar mis medicamentos. Al igual, tenemos que tener en cuenta que todos los medicamentos tienen que estar lejos y fuera del alcance de los niños, pues por todo lo que implica. Los niños, al ver estos colores, muchas veces los... los, los los medicamentos se pueden confundir hasta con un caramelo porque tenemos unos colores muy vistosos, son muy bonitos, y los niños no saben esto y se administran el medicamento pudiendo ocasionar intoxicaciones o, dependiendo del medicamento, hasta pudiendo ocasionar la muerte de los niños. Entonces, siempre alejado de los chiquitos. Siguiente, por favor. ¿En donde tampoco lo puedo guardar? No lo puedo guardar en, digamos que este ejemplo es un dormitorio, en donde tenga una incidencia directa de luz, de sol, porque también va a aumentar la temperatura. La mayoría de nuestros medicamentos tienen una temperatura de almacenamiento entre, en temperatura ambiente eh, que puede variar entre 15 grados centígrados, 25 grados centígrados, hasta 30 grados centígrados. Entonces, digamos que si nosotros lo colocamos directamente con la incidencia del sol, lo que va a hacer es aumentar la temperatura y también dañar la estructura de mi medicamento. Nosotros sin saberlo lo no administramos y muy seguramente o, lo, o no me ejerce el efecto terapéutico porque se averió o por lo contrario me puede ejercer un daño o un evento adverso relacionado con medicamentos. ¿bien? ¿En dónde lo vamos a guardar? Entonces vamos a guardar el medicamento en un estante en un limpio, seguro, preferiblemente eh, seco, libre de humedad, si se puede que esté bajo llave para pues, que no esté cerca, de, eh, le, eh, cerca del alcance de los niños, y pues muy bien organizados por fechas de vencimiento y, y pues la revisión periódica de estos medicamentos. Existen medicamentos que también son de cadena de frío, que son aquellos que se tienen que guardar en nuestros hogares en la nevera, en el refrigerador, pero dentro de la nevera también existen cambios de temperatura, entonces, si yo lo ubico en la parte más arriba, cerca del congelador, la temperatura iba a ser más baja y un medicamento de cadena de frío va de 2 grados a 8 grados centígrados. O si yo lo ubico en la parte más abajo, en donde se encuentran las verduras, si ven la imagen, en esa, allí la temperatura puede ser un poquito más elevada, más de 10, 12 grados centígrados. Y en la puerta... Eh, la modificación de temperatura también es muy alta debido a que ejerce solamente el movimiento de abrir, cerrar, abrir, cerrar. Esto también me puede modificar cómo como yo lo estoy almacenando correctamente. ¿Dónde lo tengo que ubicar? Preferiblemente como en la parte media de la nevera, al fondo, ¿sí? Y este, si se puede colocarlo como en, un, en una coquita o en un estuche separado como que mis alimentos, ¿listo? Eh, los medicamentos de cadena de frío son medicamentos muy sensibles. Si yo, este, se me dañó la, el refrigerador, se me dañó la nevera y no tengo una cajita de copor para meterlo con las pilas, etc. Quizás la estabilidad de este medicamento no sea tan amplia y se me pueda averiar y yo así no me lo puedo administrar, porque o me puede ejercer un efecto terapéutico dañino, perdón, un evento, una, una reacción adversa al medicamento, o por el otro lado no va, no va a ejercer ningún efecto terapéutico. Entonces también tenemos que tener en cuenta muy bien la temperatura de almacenamiento de estos medicamentos que son tan sensibles. Entre ellos se encuentra como por ejemplo insulinas. Eh, bueno, depende de, de, de varios factores, pero sí es importante... Eh, tener en cuenta esto, al momento de, de la dispensación también es importante que el pacientico cuando vaya a retirar los medicamentos y si son de cadena de frío, entonces tomar esos medicamentos en una caja atemperada previamente con las pilas de, de, de, de hielo, listo, para nosotros asegurar que eso también tiene la temperatura de 2 a 8 grados centígrados, siguiente. Siguiente, Listo. Otro tip de almacenamiento. Muchos de nuestros pacientes utilizan lo que es el bastille. Listo. Me parece que eh, a nivel de transporte eh, facilita el transporte de estos medicamentos, puesto que si somos polimedicados, polifarmacia, no vamos a tener en nuestra cartera, en nuestro bolso, eh, toda esa cantidad de cajitas de medicamentos pero que no debemos hacer con los pastilleros, sacar todos los medicamentos de mi blister, mi blister es el empaque en donde se encuentran eh, los, las tabletas, las cápsulas, las grajeas, eh, que es como de, es de aluminio, eh, eh, no los podemos sacar de allí porque mmm, dentro cuando yo los guardo dentro de mis, dentro de mis eh, ubicaciones, es muy posible que estos medicamentos físicamente también se parezcan. Entonces, eh, sean grageas redonditas, blancas y ya me confunda al momento de administrar el medicamento. Entonces, ¿qué debo hacer? Recortar el blister, ¿listo? Y ubicarlos en el horario. Hay pastilleros que son muy bonitos que dicen que se administran en la mañana, al mediodía, en la noche y yo lo ubico de acuerdo al, al momento que yo me vaya a administrar el medicamento. Que también se recomienda, si voy a utilizar pastillero anotar todos sus nombres. Entonces, como ya lo vimos previamente, es muy importante que yo como paciente, pues soy paciente crónico, me sepa todos los nombres de mis medicamentos y mis concentraciones. Y los horarios de administración. En nuestros hogares podemos tener eh, pacienticos o varios pacientes, sobre todo si son pacientes pediátricos, eh, por ejemplo, dos hermanitos, eh, donde yo puedo tener por, por hermanitos, por niños, puedo tener una caja identificada por paciente, en donde yo ahí le coloque cómo se lo debe tomar, y esto también facilita la administración del medicamento para otros cuidadores, ¿sí? si lo tengo que dejar con la abuelita, si lo tengo que dejar con, en, en el jardín, etc. Entonces es importante que por cada pacientico eh, lo pueda lo puede identificar de esta manera. ¿Listo? Siguiente, en relación a la administración de medicamentos, eh, aquí les traigo como un ejemplo en donde pues podemos hacer, pues se puede hacer el listado de todos sus medicamentos, un cuadrito muy fácil en una hoja en donde se puede dividir el nombre del medicamento. Entonces recuerden que siempre es el nombre el nombre de mi medicamento eh, genérico, la dosis del medicamento, la frecuencia de administración el horario de administración y las recomendaciones médicas. Entonces el médico me dijo que lo tomara con comidas, en ayuna, con agua o sin tiene alguna interacción con algún medicamento. Esto nosotros lo conocemos con el nombre de CARDEX, de medicamento. ¿Para qué nos va a servir también nosotros esto? Nos puede servir al momento de ir a una cita por urgencia ¿sí? este, y llevar la información de todos mis medicamentos por X o Y razón. No me acuerdo de qué estoy, qué estoy tomando. Entonces yo saco mi, mi hojita con toda mi información y se lo doy a la, a la persona que me está atendiendo. También en la cita médica, si por ejemplo vienen acá a la neumológica pero se tienen que ver con otro médico, una, una interconsulta con otra especialidad, pues mostrarle, eh, doctor, yo tengo estos medicamentos crónicos prescritos en la fundación neumológica y me los tomo de esta manera. Entonces él dirá, listo, estamos bien o no, o, o vamos a modificar o a subir, etc. Pero esto a nosotros nos da un indicio eh, del, del, del empoderamiento que pueda tener el paciente acerca de su tratamiento. ¿Qué consejos y recomendaciones a través de sus medicamentos? Pues, uno, verificar entonces las interacciones farmacéuticas con alimentos, porque hay alimentos que pueden modificar la absorción, que pueden dar lugar a una disminución de la eficacia, o del tratamiento o aparecer eventos adversos relacionados con ellos mismos. También hay medicamentos que se aconsejan tomar con el estómago vacío, como, eh, como por ejemplo los, el, el, el esomeprazol que se toma en la mañana, la levotiroxina, ¿sí? En caso de que estos produzcan trastornos gastrointestinales, muchas veces el médico nos recomienda o tiene un sabor desagradable con los, con los chiquitos Recomiendan o tomarlo junto con las comidas, o después de la comida, o 15 minutos antes de la comida. ¿Esto es por qué? Porque sencillamente, como les he explicado, puede afectarme el efecto terapéutico del medicamento dentro de mi organismo. ¿Listo? Eh, muchas veces se recomienda tomar el medicamento con agua, ¿sí? Eh, eh, tratar de no administrar medicamentos con... Eh, bebidas que te contengan cafeína, ¿sí? bebidas energéticas, test, eh, el mismo tinto, ¿listo? Porque esto también puede tener una interacción junto con, con, con mis medicamentos. Y también, por ejemplo, no administrar los medicamentos vencidos. Ya les enseñé cómo tenemos que verificar la fecha de vencimiento y eh, no debemos administrar estos medicamentos vencidos, no automedicarse, ¿listo? no suspender los medicamentos sin haber terminado eh, el tratamiento completo y no modificar la forma, de mi, de, la forma farmacéutica de mi medicamento, siempre y cuando yo no tenga recomendaciones médicas, ¿listo? Por ejemplo, que a mí me dicen, no, es que la tableta, voy a poner un ejemplo de acetaminofén yo la puedo triturar y tomármela con agua. Entonces, puede ser que esté ejerciendo un daño, a nivel de la presentación de, mi, de, mi, de, la tableta, de, de la tableta de ese medicamento y eh, modificarle algo a nivel de la, de la absorción. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, seguir instrucciones si el medicamento necesita la adecuación o no. La mayoría, no todos, la mayoría de los medicamentos traen algo, una hojita por dentro que se llama inserto, en donde viene toda la información de mi medicamento. Si son pacientes crónicos, es importante que nos las leamos, porque muchas veces ahí me van a decir qué interacciones tengo o se han presentado con este tipo de medicamentos o qué eventos, o qué eventos eh, adversos eh, se ha presentado con este medicamento y yo pueda estar pendiente, ¿listo? Y si necesito alguna adecuación, si, si necesito agregarle agua, si necesito redispersarlo con algún eh, solvente, etc y administrar correctamente la forma farmacéutica de mi medicamento. Siguiente, mensaje. Durante la administración es importante tener en cuenta que eh, si presento eventos adversos relacionados con este medicamento, eh, que estoy comenzando una terapia y me duele la cabeza, me duele el estómago, cada vez que, cada vez que me lo administro, es importantísimo nosotros comunicarnos si es acá el paciente de la condición homológica, a la central de citas y reportar el evento lo antes posible. No esperar a que a la siguiente cita del siguiente mes para contarle al médico lo que me pasó hace tres semanas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llaman a la central de citas, que el número es 742-8888, se puede gestionar inmediatamente eh, por correo electrónico y se le puede asignar una cita para ver qué está pasando, si se necesita hacerle alguna... Modificación de algún medicamento o si, o si le van a cambiar la forma farmacéutica, entre otros, pues podría pasar. Entonces, es importante nosotros siempre estar al tanto de cualquier evento relacionado con medicamento y reportarlo. Siguiente. Dentro de los tips, si se me olvida tomar una dosis, pues no la debo duplicar, me lo debo tomar lo más próximo a la, a la dosis, pre, a la, al horario cuando me acuerde. ¿Listo? No debo mezclar los medicamentos con bebidas alcohólicas, ni cafeína, ni bebidas energizantes. Y debo, pues, para completar todo esto, tener hábitos de alimentación saludable y ejercicio físico regular. Siguiente. Por último punto, entonces, la corporación punto azul o la el desecho de medicamentos. Eh, la corporación punto azul se basa fundamentalmente en prevenir la falsificación, adulteración y contrabando de los medicamentos, y disminución del impacto ambiental de los residuos sólidos farmacológicos generados por los pacientes. Muchas veces no tenemos como la información y a veces eh, eh, podemos eh, desechar nuestros medicamentos en canecas o hasta en inodoro, que esto puede generar eh, al final un impacto a nivel de contaminación eh, ambiental. Entonces, ¿dónde lo puedo ubicar? Yo lo puedo ubicar en droguerías y almacenes de cadenas del país. Como lo ven en la diapositiva, son, son dispositivos relativamente grandes en donde, donde podemos acceder para, para eh, desechar nuestros medicamentos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Agrupar los medicamentos que no uso, desplazarme y identificar el punto azul más cercano y depositar todos nuestros medicamentos en los contenedores. Siguiente. También, como puedo verificar en dónde, en dónde queda un punto azul más cercano a mi hogar, entonces podemos colocar en Google Punto Azul y nos va a aparecer la página de, de puntoazul.com.co, en donde ubica tu punto vamos a seleccionar el departamento y allí nos va a indicar, bueno, nos quedamos cerca en un éxito, en una droguería grande de cadena como por ejemplo Locatel, Farmatodo allí también lo podemos, podemos hacer ese desecho. Importante acotar que aquí en la Fundación Neumológica estamos haciendo pues todos los trámites para, para, para tener el punto azul también acá. Entonces cuando vengan a las consultas, Pueden traer sus medicamentos. Ya les voy a explicar qué es lo que deben traer y qué es lo que no. Siguiente. Entonces, ¿qué debo depositar? Debo depositar envases y empaques de medicamentos. ¿Sí? Medicamentos que ya no esté usando, porque principalmente eh, a veces podemos empezar a, como a recomendar a pacientes o a familiares o a vecinos. No, mire, me funcionó esto para el dolor de cabeza, tómatelo. Y muchas veces el organismo es completamente diferente y, no, y podemos estar haciendo más bien un daño. ¿Listo? ¿Qué también podemos desechar? Medicamentos parcialmente consumidos. Si por lo menos el tratamiento era 10 días y el clíster me trajo 12, entonces eso también lo podemos desechar. Y medicamentos vencidos. ¿Qué no debemos desechar? Jeringas que son objetos cortopunzantes, eh, termómetros, principalmente de mercurio, ya que eso genera una contaminación ambiental importante, gasas, basuras y pilas. Siguiente Y por último, darle recomendaciones para no olvidar. Uno, si nos vamos de viaje, verificar la cantidad completa que requiero para el viaje y llevarme todos mis medicamentos porque soy paciente crónico. Los niños a partir de 8 años, pues es una edad relativamente buena, debemos empoderarlos con la información de sus tratamientos. Entonces muchas veces ellos se aprenden muchísimo más rápido que nosotros los nombres de los medicamentos o cómo me lo tengo que tomar y eso es muy importante al momento pues, de, la, de una consulta médica que el niño también entienda qué tratamientos se está administrando y para qué es. No acumular medicamentos ni hacer recomendaciones médicas a familiares o conocidos con los medicamentos que les sobre Llevar la cuenta de la cantidad de medicamentos que dispone para así definir la próxima prescripción por parte del médico tratante, Verificar el inserto, si el medicamento se puede administrar con jugo, con leche materna en el caso de ser pacientes menores de un año. Tener en cuenta que hay medicamentos que se requieren para su administración de dispositivos médicos, entonces siempre tener en cuenta esto, y, y, por ejemplo, las inhalocámaras son súper importantes para que ese medicamento sí entre completamente a la parte eh, respiratoria de nuestro organismo. Verificar que cuando se recibe el medicamento se encuentra en buen estado y no recibir medicamentos próximos a vencer si no cumplen con el periodo completo del tratamiento. Listo, entonces damos por finalizada la charla, vamos a entrar entonces al periodo de, al tiempo, unos 4 minutos, una sesión de preguntas y respuestas, por acá me lo van a ir copiando. Listo, la señora Luz Ángela Rodríguez Suárez dice, doctor, el pasado 8 de junio tuvimos control y le resultaron de en jarabe pero en la fórmula no tiene el gramaje de medicamento y por eso nos devolvieron la fórmula y tengo control hasta el mes de septiembre. ¿Qué debo hacer? ¿Me puede ayudar con esta inquietud? Importante, señora Luz Ángela, como vimos en la prescripción, una correcta prescripción de medicamento tiene que tener la dosificación del medicamento y la concentración. Entonces es importante llamar a la central de citas que vimos acá el 742-8888, y este, solicitar eh, que lo redireccionen al correo electrónico del programa y para, para pues que dentro del programa se haga, se haga como el proceso para, para entregarle la fórmula correcta. Porque si es así, este, eh, así como usted me comenta, no se lo van a dispensar en, el, en la farmacia porque muy seguramente puede ser que tengan varias concentraciones. O, o, ¿Listo? Buenas tardes, tengo una pregunta. Los medicamentos del señor Alejandro Blanco, disculpe. Los, me, eh, los medicamentos pueden afectar el crecimiento de un niño, mi hijo tiene 5 años y pediatra dijo que estaba algo bajo, que podía ser por el tratamiento. Pues digamos que esta es una pregunta muy específica, señor Alejandro, si sí, le recomendaría pues consultar directamente con el médico pediatra qué medicamento es que considera que puede estar afectando el crecimiento de un niño. Eh, puede ser eh, que efectivamente sí afecten, si hay medicamentos que afecten el crecimiento de, de los chiquitos, pero eh, se tiene que ver en la consulta médica. Entonces el médico es el que tiene la potestad de, eh, de tomar decisiones para suspender un medicamento o no y, y pues verificar todo este tema del crecimiento porque también puede ser algo, algo de chiquito. Bueno. recuerden que estamos respondiendo preguntas. Acerca del almacenamiento, si tenemos preguntas eh, acerca de, de qué debo hacer con mis medicamentos, si se me olvidó. ¿Listo? Si tienen alguna otra pregunta. Listo. Entonces, bueno, eh, sin no más preguntas, les doy las gracias pues a todos por su participación por haberse conectado, por habernos dedicado este, este momento acerca de la información de los medicamentos recuerden que esta sesión queda grabada en el Facebook la pueden ver y repetirla en otro momento, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter YouTube, para estar al tanto de todo el contenido que vayamos a publicar y les pido nuevamente por favor que diligencien el, la encuesta de satisfacción aquí el señor Alejandro puede refrigerar todos los medicamentos así, no señor Alejandro digamos que los medicamentos al momento de la del tema eh, de estabilidad del medicamento cuando ellos se están formando o creando en un laboratorio farmacéutico ellos tienen unos estándares para evaluar la estabilidad de estos medicamentos en varios tipos de temperatura. Entonces, eh, puede ser que ese medicamento que sea a temperatura ambiente, que va aproximadamente de 15 grados centígrados hasta 25, 30 grados centígrados, eh, pierda estabilidad dentro de la cadena de frío o, o refrigeración, que es de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, las recomendaciones es siempre seguir lo que dice el inserto, la mayoría de los medicamentos dice en cuanto eh, puedo administrar mi medicamento eh, a nivel de, pues, de temperatura, pero si puedo más bien estarle ejerciendo un daño al, al medicamento, eh, dañando su composición química y por lo tanto este, ejercer una, o que no me haga nada, a, pues no sé si a usted o a un familiar, a, a, a su paciente, o eh, sencillamente que que me puede ejercer hasta un, un evento, porque le estoy cambiando completamente la, la composición o la, la estabilidad del mismo. Bueno, como le estaba comentando, les recuerdo entonces la encuesta de satisfacción, no olviden solicitar entonces sus controles. Angélica Molano, ¿qué pasa cuando un niño vomita un medicamento? ¿Se puede volver a suministrar en cuánto tiempo? Aquí hay que, hay que observar varias cosas. Uno, porque el niño entonces está, está teniendo eh, ese, esa devolución del medicamento o ese, o ese vómito, ¿sí? Si es que puede ser que el medicamento, hay tabletas que son muy, muy agrias al momento de administración y pues los niños son a veces como muy sensibles, uno como adulto pues se lo administra y se lo pasa con agua, no importa. Eh, pero puede ser también eso que me esté ejerciendo como como ese efecto de rebote del medicamento lo que podrías esperar es un tiempo prudente digamos dependiendo también de la frecuencia del medicamento si es cada 12 horas cuánto se me puede correr a mí la siguiente hora listo si tú tenías administración no sé 11 11 de la noche poniendo un ejemplo 11 a.m. 11 p.m. cada 12 y yo me corro tres horas, entonces quiere decir que voy a despertar al niño más adelante eh, para, mi, para la administración de la, de la segunda dosis dentro de las 24 horas. También tengo que evaluar eso. Eh, lo que te recomendaría es verificar si tu medicamento tiene el inserto, el inserto de la información del medicamento, si lo recomiendan tomar con algún jugo, con alguna, eh, algún, sí, alguna papilla, puede ser, para que se lo pueda administrar, pero siempre y cuando esté debidamente informado y, este, y, y posterior ya eh, intentarlo dar nuevamente. Si vemos que el niño vuelve otra vez y vomita, sí sería importante entonces consultar con el médico para ver si ese medicamento tiene otra forma farmacéutica, no sé, se lo estás administrando oralmente con, por, en forma de, no sé, de tableta, y ese medicamento tiene una presentación jarabe, ¿listo? Entonces, puede ser que el enmascaramiento del, del sabor tan amargo con el jarabe me lo, me lo pase mejor y por lo tanto le pueda administrar el medicamento, ¿listo? Pero siempre verificar si lo puedo administrar con qué tipo de alimento o con qué tipo de jugo, porque recuerden que los jugos pueden tener diferente clasificación de, de acidez, entonces puede ser que sea muy ácido, o que no sean tan ácidos. ¿Listo? Listo, entonces, bueno, como les comentaba, muchísimas gracias eh, por su participación. Eh, bueno, no se olviden que pueden acá pedir las citas y los controles en la Fundación Homológica. Nosotros contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, bueno, les agradezco mucho su tiempo y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.